Uy, uy, uy, uy, uy, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No te detengas, no te detengas. Oh. Múltiple 9, 16, 2 en punto Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, gente Basta que no copio. ¡Uy! ¿Hay la vuelta pues donde veníamos? ¿Listo? Oh, no, ¡Uy! Estoy medio suelto, ¡Aguántame! Sí, yo también soy sordísimo Cuéntame Soy sordo, soy sordo, soy sordo Ok, ok, ok, ok Pitoneo 5-8 Ey, a mi 12, a mi 12, a mi 12, a mi 12 Hijo de puta. Cuéntame, qué ves, qué ves, qué ves. User joined your channel. User in your channel timed out. Víctor no, tengo al artillero caído, cambio Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. Ya casi, ya casi, ya casi, hijo. Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. aguanta. Mantén la calma. Uy, eso suena muy acá. Impulso. Puta, estos manes están acá cerca Aguanta compa, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta Ya en unos segundos, en unos segundos nada más, unos segundos nada más Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes Vamos que tú puedes, vamos que tú puedes Listo, está bien Cuéntame, visual. Nada, no, nada, no, nada no, por ahora. Copy, voy a acercarme a un punto. En el, en el en el punto, en el retail. Copy, ¿ves algo ahí? Mantén, mantén, mantén. Si todos son muchachos. Tengo a mi salto ha caído. Aquí Victor, no ya estamos todos 5-8 oscilando el punto de control del cambio. Vale, pluma ya. Todavía a las 6, a las 6. 10 metros sí. a las 6. A las 6 de ellos, del. Perdón, del. Oh. Del punto de control. Lo siento, lo siento. Sí, se sí lo oí, sí se lo oí. Está en la garita. Ah, firma, no, no, está afuera. No lo veo, no lo no, veo. No, no, no, no, no. ¿Deseas que me acerque o algo? Sí, lentamente, lentamente. ¿Está manteniendo? ¿Está ahí? Buena, buena, buena. ¿Algo más? Viendo, viendo, viendo. No, no veo más. La juega por el bosque que no se hayan cogido por ese lado. Se de la derecha, sí se sí, visualizando. ¿Punto alto nada tampoco? A ver... Negativo, no veo más. Ah, firma, 170, 170 por... Ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi por el... Sí, para el... Uy, fue. Tuyo, tuyo, tuyo. Ya sale, ya ya. Va a meter, va a meter. Se recargan. Copy, copy, copy. Avísame que voy a pasar toda mecha por ese lado. Copy, copy. está, asomo. Nos juega con el complejo de la izquierda. Afirma. No veo nada en el complejo. ¿No hay nada en el complejo? Negativo. Negativo, negativo. User left your channel. nada, tampoco. User joined ¿Nah? your channel. Nada, nada, limpio, limpio. Quito uno para toda la malla, eh, No visualizamos más, no hay dieciséis en el punto objetivo cambio. Recibido, yo me encuentro dentro del complejo de casos que se encuentra en la casa de Con oh, delgado totalmente caído. llegó un Hunter. Listo, Delgado ya otra vez partido. No requiere. Yo dije no, ya valimos. <risa> ¿Cómo está tu munición bien? Bien, bien, bien. Quedan cinco rondas. Buena Y todo uno llegando al punto objetivo cambio. ¿Vamos a irnos a pie o.? Eh. Buschamos sí. Vamos en vehículos allá. Consulta, mi teniente, ¿vamos a pie o vamos en vehículos? Cambio. Intentemos ser los reinos. Copiado. Eh, señores. Al todo momento el... todo. Víctor uno, dos y tres. ¿La juega con las montañas, listo? Sí, estoy tratando de visualizar hacia el hacia el whisky. A ver los puntos que tenemos que cubrir. Bueno, el lado eco tenemos viviendas y un punto de comunicaciones. Del lado whisky también tenemos viviendas. Uy, tenemos bastante. Sí, sí, sí. Visualizo como un complejo al fondo. Creo que allá es donde tenemos que ir. Pero los. No más al fondo del whisky o. Está como a un clic. Eh, rumbo a 265, más o menos. Entonces... sí. Si lo ves. No, Qué pena, Victor, no Tengo visual eh. de, los, de los dos complejos. El complejo de 245, que está más próximo. 5.4, el... inicio inicia la base. Toque era el más lejano. Ok, guíame, porque voy al. Todo whisky. Ojo en la roca, un poco a la derecha. Eso, aquí derecho, justo a las 12, es el complejo, un poco más a la derecha. Ok. Aquí todavía uno visualizamos múltiples complejos exactamente al whisky. Solicitamos que hagamos una formación en línea con los vehículos de cambio. si en línea con los. Más a la derecha Uy. Es que el problema es que hay mucho árbol acá Si sí. 700 metros La derecha, ¿no? Toca, toca por acá derecha, así. Ajá Toca subir esto Víctor uno, creo que la pierde visual 5-4, mantengo el 20 eh, ¿me confirman los tienes en visual a ellos? ¿Va a girar? Veamos Listo, continuamos un poquito a la derecha, tratamos de ir un poco a la derecha Ok, en la juega que este está inclinado y no veo No hay no, nada, no hay nada Hay unas casas acá, tener Vivienda, cuidado. dos en puntos visualiza Sí, sí, vaya No, no vivienda, no. dos en punto juegan, jueguen, juegan. Son ruinas no veo nada. Víctor 2 ya no veo cierto. Affirmativo, si sí, atrás yo, Víctor 2. Sí. Nada, nada por ahora. ¿Y a cuánto estamos del punto de avalancha? Parece limpio a la derecha, justo a la derecha, derecha, derecha, derecha. Si ¿Sí visualizas esas viviendas de allá en la cota. Um... Múltiples tangos, veo tangos. Tangos, tangos en el punto de avalancha. Combo 2, 10. 3, 10, 10, digo. Copy, copy. Uy, afirmativo, los tenemos aquí a pelo. Una firma, cuento... Mando, mando, me copia. 10 tangos por ahora. Están como alerta. Vamos a hacer lo siguiente. Delgado. Teniente, tengo comunicación adicional. Aquí papá, aquí en módula. Cuando mando, eh... Módula a Apolo encargado... No me deja. Con lo B, vea. mando aquí a Apolo, mi eh, Me encargado de hacer la extracción al VIP. No. Raro, no okay, sé la, la agua. La sí, sí, sí, sí. la tengo. 560, Apolo, me confirma sí. cuál es su 20. Cambio. Fue arriba, mi cabo. Con, ¿Con momento estamos a aproximadamente 500 metros de llegar sí, al Cabo agua, la lancha. Me entendió. ¿Han establecido algún contacto hasta el momento? Cambio. Y si sube a la otra, no es negativo. muro. Yo ahí Oye. ¿Los dispararon? Disparo, sí. Me salió la, la... Teniente, Pero yo los tengo veo. cuatro que mantenga un MO. Pero yo no los veo. ¿Me confirma distancia exacta hacia qué dirección están del punto de avalancha? cambio Si, sí, no, empiece, vea, delgado, se el apoyo de acá y caña, y entonces al asalto allá avalanche, listo Copy, voy a pie entonces No, vayan en dos camiones, en los dos, los vehículos, cuando ya los tengan Pero entonces dejen el pesado, el de, de, dejen ese acá en los dos pequeños, User from your en los dos rinos y ya, ya me quedo con ese junter grande Copio. Listo, la juega ahí con el apoyo entonces Listo, tenemos la casa Afirmación. supuestamente al whisky, ¿sí o no? Afirmativo. Te robo, apenas tenga posición y visual de fuego. tengo es lo que...? si no? 50. A ver... ¿Qué fue eso? Mando, mando, mando... Vale, copio, le copio, siga Sí, sí. Mando, mando, mando. Aquí está, siga Polo. Los oh, manes, les digo por pues, la cuchilla y cogen por este lado. Adelante, adelante, adelante, por Cuando estamos siendo sigados por un juego de mortero, estamos siendo fuertemente sigados por una patrón. No tengo ni acuerdo. Acuerdo. Dime, dime, dime, dime, dime, dime. Ey, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. ¿Lo tenemos aquí? Dime que, no caíste, dime que no caíste, dime que no caíste, dime que no caíste, dime que no caíste. Quito no para toda la malla me devuelvo un poco, tengo la batilla de caído, cambio. Su 20, 4, su Dale, dime, dime, dime que ya estás activo, dime que ya estás activo. Víctor no tengo la vetilla caído, cambio. A uno, a uno, Repito, por favor. 1, no tengo la vetilla caído, cambio. Pues eh, puede volverse hasta el punto donde iniciamos y lo atendemos. 6 -1. estamos siendo bastante hostigados de momento, cambio. 2 puede volverse. Afirma. Dime, dime, volver. dime que ya estás. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Víctor 258. Dime, dime, dime, dime que ya estás pulso. Bien. ¿Quién es pulso? ¿Ya estás? <ríe> ¿Estás ok, aquí bueno, estamos en coche. Estamos aproximadamente en coordenadas Dale. negativo, septimo, sexto, sí. primero, octavo, octavo. Aguanta, aguanta, aguanta. Está casi sin barco. Apolo, apolo, necesito que se estalle a <risa> negativo, sexto, noveno, primero, noveno, tercero. Al whisky punto de balance. Aquí, me Aquí, primer, negativo, dos? séptimo, Puta. primero, primero, segundo, primero. negativo, séptimo primero. Primero, pico pico si cop. cuarto Uy, aguanta izquierda, aguántame manténlo Whiskey, punto, de balance, whisky, punto de Residuo, residuo ¿Quién es? Aquí, aquí Víctor 2, estamos 5-8, vamos a mantener posiciones para asegurar un poco la luna Recibimos 5 la Víctor Carlos. 5-8 Recibimos para volver atrás al parque Ah, wepucha, yo vi gente por acá del lado derecho Afirmativo, estamos al lado norte del complejo Recibido el... equipo polo se va a dirigir hacia la puente de Whisky en Punta ¿Whisky dijo? que Victor 1 se va a dirigir desde la parte norte de la avalancha. O sea, nosotros... Avance un poquito para que tengan... Sí, sí, sí. Norte? Ahí, ahí, ahí, un segundo. Ah, te lo juego que yo vi gente aquí abajo. Del lado izquierdo. Y del lado derecho también. Ahí es. Listo, continúa, continúa ¿Qué ves? Nada, nada, Ni nada, nada, no nada. Vale, se, esa casa está despejada Va a ir girando avalancha Copiado, pero no te metas, ¿vale? Sí, Víctor, dos, la okay. punto .50 punto avalancha está apiada ¡Alto, alto, alto, alto, alto, alto, alto! Listo, punto cincuenta de la derecha batida. Punto cincuenta de la derecha batida. No, no. ¡No lo ubico, no lo ubico, no lo ubico! Apolo, situación. Eh, confirmo mando. Estamos siendo hostigados nuevamente. Tengo operadores caídos y se me hace imposible movilizarme. Vale, intenté levantar sus operadores, está lesionados ¿Hola? Recibió. ¿Conductor? Víctor, dos, ¿cómo es situación? Víctor, dos, con el artillero caído Recibió. Aquí Víctor, no con el conductor, caído, cambio La cinco ocho, no, Sofía. diciendo sigue de diferentes flancos. Recibidas por los regalos en su venta, por favor. Apolo, apolo, apolo. Apolo, apolo, apolo, me confío. Negativo séptimo segundo, Sepa primero, octavo, octavo. Próximamente. Negativo séptimo segundo, Sepa primero, octavo, octavo. Me confío. Ah, firma firma pues si tengo los dos equipos de apoyo a unos 600 metros de ahí, trataremos de establecer fuertemente la y nos movilizaremos. Mantenga, por favor. Víctor 1 y 2, Tengo por totalmente caído, aproximadamente 500 metros hacia el sur, por la carretera. ¿Por allá no hay apoyados? Víctor 2 negativo, estoy tratando la ametralladora. Pues sí, entonces... usted me copia? Creo que ya estamos en el coche. Recibido, tomen carretera principal las del whisky y bajen hacia el, hacia el sur entonces, Víctor 2. Conductor, oh, no, ¿no copias? Voy a decirle a Víctor 1 que no tenga comunicación con ellos. Copiado. Aquí, Víctor 1, eh, tengo a un al conductor caído. Yo estoy muy mal de salud, pero aguantando cambio. Recibido, Víctor 1, Víctor 2, vas a ayudar. Víctor me confirma pues. Ya no, no tenemos vidrio al lado del conductor. Sube la ventana. Aquí Víctor no notifico, ya todos estamos sin coche, a cambio. A ver, a ver. No, no, no, la reventaron. Oh, Joder. Listo, vamos a desapuntar la de lancha o seguimos con Víctor 2. Eh. No sé, me da desconfianza esta zona a la derecha pues donde pillamos la punto cincuenta esa. Confirma el por... rumbo, tengo que. Aguanta la ahí, aguanta la ahí, aguanta la ahí. Miren, eh. De ahí, chaval. un poquito. Eso, ya ahí, todas tus 12. Mando, mando, siga por la carretera, siga por la carretera. Dale ahí, chaval. Mantenga tranquila, mantenga usted en la calma. Ahí está que usted se dedica a sus hombres. Tengo munición, mando. Tengo. Mantenga, mantenga, mantenga. No se espera por lo. derecha. Sí. Yo. Ya, ahí tienes la vía. Sigue a tus 12. pues esa no? Sí. Sí, por acá los vi, pero ya los perdí. Pues, sigamos la vía. Si algo. ¿Qué? ¿Algún humo? ¿Por la oportunidad algún Negativo, mando, negativo. Escucho los disparos por la izquierda, así que sigue por esta vía Sigue, sigue por todas las dos Voy listando esta vaina Uy, uy, uy, uy, uy, uy, no lo, veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo No lo ubico, no lo ubico, no lo ubico, no lo ubico Visto ah, no era. estamos siendo bastante hostigados, tenemos un mamarillo en visual cambio. No te, detengas, no, te no te detengas, no te detengas. No te detengas, tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue. Ni siquiera en el humo, tú sigue, tú sigue. Uy, puta, me lo pego en la mano! Desvíate a la izquierda, desvíate a la izquierda. Y hazla pasar nuevamente, pero no, no te metas por la vía, listo. ¡Uy, copy, copy. puta! Me dio toda la mano. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Uf. Vale, voy a pasar por ese lado. Copy, copy, copy. Nada a las 12 están detrás, como hacia el bosque, si sí. y hacia o sea, el lado este. derecho, exactamente a 270, 280, más o menos. Copio ¿Y a es... un que acá eso. Y... Eso, y... apenas No, den el disparo, tú sigues de una vez. Copio, copio. aliados en la roca. Afirma, afirma, afirma. Sigue, que... sigue, sigue, sigue. De vía de eso. ¿Te los ves en el lado? de las 12? ¿Un poco a la derecha? Sí, sí, sí, sí, por ese lado, por ese lado Apolo, apolo, mantenga No los veo, no los veo ya dos aquí a la derecha y coge todas esas dos Intentemos hacer la pasada que hicimos al inicio nuevamente Va a girar No, no, pero por aquí no Por la vía, por la vía, por la vía O si quieres, ven Yo, yo manejo y tú te vas de artillado, ¿listo? Bueno. Listo Listo, listo No veo, no veo ya, ya, voy a hablar, ya voy a hablar Ya no, ya me no, ya, no, ya no. ¿Qué lado es? De este lado, sí. Está al lado sur de nuestro vehículo. Ay no, ahora la goce. No, sin visual. Me confirman el humo verde. Hey, tengo la posición de los aliados caídos y estoy aquí con el. Me dije hacia un humo verde, entonces. afirmación está Marti. las manos mexicas aquí. ¿Un delgado? O en el humo verde? Yo para el humo verde no voy. ¿Dónde está? el humo verde está nuestras tres. Ok, voy a hacer la pasada nuevamente por ese lado. Mantén, mantén aquí, mantén aquí, mantén aquí, mantén aquí. Mantén. recargo Copi pilas cop para la candela y tres segundos dos, uno listo vale sin visual de tangos Izquierda, derecha? ¿Nada? No Negativo o izquierda el... nuevamente? Vale Nada por acá Necesito, necesito aquí el apoyo, el apoyo aquí en el punto Tu tocado, tocado el 5-4, todo uno volviendo al punto Uy, uy, es de la derecha Uy. Háblame, ¿lo tienes? Castro, te necesito aquí también, por favor 5-60, ya ven caminando Uy, ya te llevo, ya te llevo al punto desde liso. Copi. Están hacia el whisky. whisky los, Listo, los pero entonces te voy a dejar lejos. Necesito que me busque Rivera, no la encuentro. Te voy a dejar ¿Qué? lejos. Listo. Para yo vale, coger pero... el artillero y bloquear. Copi, copi, copi. Copi yo, yo corro. Listo, aquí están, bájate. Listo. Aliados llegando ha hecho? de la izquierda! User left your Hasta arriba la mía Ah, sin balas, la jue... Ey, en la juega Los que están dando vueltas por ahí En 2.18, ¿listo? Tengo a arribar a mi teniente Traigo aquí Ahí se vio que cayó. Listo muchachos, todo rápido, vamos bien rápido. Nos vamos, nos vamos. User joined your channel. ¿Estás acá? ¿Castal? ¿Qué hace? Listo, listo, carga de vuelta. Oiga, necesito que maneje un C. Quito de uno, ya estamos en 5-8 y en movimiento, cambio. Va a recargar. Copy, copy, copy. Oh, no tenemos más munición. ¿Cuánto sí. queda? 30 balas. Mando no, todo. Confer balas. balas. Vale. ¿Eh, Marcabu? ¿Dónde es? acá, ¿no? Sí. ¿Listo el movimiento? ¿Todo nos vamos? ¿A base? Sí, a base. T toca al norte, correr. Hacia el norte, hacia la derecha. Voy a salir en la vía, ¿Listo?